porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo del Hombre que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Hoy podemos decir que bello es vivir. Ya estamos concluyendo el año. Hemos vivido y celebrado tantos acontecimientos en nuestro país y en el mundo, tantos acontecimientos personales que nos han ayudado a progresar y a ser mejores, como acontecimientos que nos han retrasado y nos han hecho inhumanos o nos han empobrecidos. Estos hechos que han acontecido durante este año han modificado nuestra vida y el mundo. Preguntémonos qué acontecimientos nos han ayudado a ser mejores y a progresar. ¿Cuáles son los que nos han ayudado a construir el reino de Dios? ¿Y qué acontecimientos han pasado o hemos participado, pero no ayudaron a construir el reino de Dios? Hoy estamos aquí, nosotros, terminando el año. Creo que como creyentes debemos vivir este cambio de calendario desde una triple actitud. La primera es de acción de gracias por la vida. Hemos finalizado otro año más de nuestra vida. Y la vida es un don, un regalo de Dios por el que debemos dar gracias. Hay momentos en la vida en que nos puede parecer que nuestra existencia crece de sentido y nos hace falta preguntarnos y sentir qué distinto hubiera sido la vida de los otros si yo no hubiera existido. Formamos parte de un tejido de relaciones y afectos que configuran la trama de la vida. Y si la vida es donde Dios, a él le damos gracias porque hemos vivido un año más. Regalo del Dios amigo de la vida. Podemos repetir la conocida canción, gracias a la vida, que hoy diría gracias a Dios, que nos ha dado tanto. La segunda actitud es la de pedir perdón por nuestros pecados en el año que termina. Cada uno de nosotros ha recibido un número de talentos, Preguntémonos qué tanto los hemos trabajado y los hemos puesto al servicio de los demás. Hoy, lo más negativo de una persona es cuando construye su vida sin tomar en cuenta a Dios.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 Husano. Pero hay algo más grave, que la gran culpa del hombre no es el pecado que comete. La gran culpa del hombre consiste en que en este año tuvo la oportunidad o tuvimos la oportunidad para convertirnos y no lo hicimos. Preguntémonos, este año tuve una verdadera conversión, crecí en mi fe en el Señor. Cuando integramos a Dios en nuestra vida, cuando hemos tomado en serio a Dios en nuestra vida, podemos decir que ha sido mejor, la mejor opción y que ahora nuestra vida es mejor, es más humana. Pero si no hemos tomado en serio a Dios, entonces hemos cometido muchos pecados. Pecados que nos han destruido, que hemos ofendido a los demás y sobre todo al Señor. La tercera actitud es la de saber que tenemos una misión que cumplir en este año que vamos a comenzar. Algunos creen que los únicos que tienen una misión son los protagonistas que la sociedad resalta, como un sacerdote, un médico. Y sin embargo, ¿cuántos hombres desconocidos han hecho la vida más humana en este año? Tenemos que decir que cada día en este nuevo año siempre espera en alguna parte un niño que le consueles y le ames o alguien que puedes darle una esperanza nueva. O que le des algo a alguien de tu amor Siempre espera en alguna parte Dios que te pide tu amor Todos tenemos una misión que tenemos que realizar Hoy podemos decir al comenzar este año Cargado de promesas y expectativas Que Dios se atreve a darte la vida Atrévete tú a vivir la vida con Él Dios se atreve a regalarte este año Atrévete tú a tomarlo y a trabajarlo para él Que el Señor los bendiga